Pues yo creo que el sistema educativo tiene por delante retos que no son nuevos, no, no están derivados de la situación de la pandemia, pero que sí es cierto que la pandemia ha agravado. ¿no? Primero hay un reto de, de currículum, nos estamos enfrentando a la necesidad de una reforma curricular urgente. Eh, hay un gran reto vinculado con la equidad, o sea, la, la desigualdad es, es un elemento que atraviesa el sistema educativo y que creo que en términos de país no nos lo podemos permitir ni a corto ni a medio ni, ni a largo plazo porque recuerdo que somos uno de los países que, que además engrosa los las datos más altos de abandono educativo temprano y esto tiene muchas consecuencias en términos de país. Tenemos un reto de profesorado, es necesario definir, eh, diseñar y fortalecer una carrera profesional docente. Por supuesto la digitalización que ha venido, bueno, ha entrado con mucha fuerza ¿no? con, con la crisis, pero ahora yo creo que el reto es orientarla eh, correctamente. Y por último, yo diría que un reto vinculado con la innovación, tanto con la introducción de la innovación en el, en el sistema educativo, es decir, innovación educativa dentro de, de, de los contextos ¿no? escolares, ¿Cómo la innovación en el propio diseño de políticas públicas? Es decir, ¿en qué medida las herramientas eh, y la propia administración responde de una manera un poquito más disruptiva a retos estructurales del sistema que yo creo que necesitan otro enfoque? Bueno, esto requiere, yo creo, de un trabajo colaborativo de todos los niveles ¿no? del sistema. Quiero decir, evidentemente, la administración eh, tiene un papel importante en la medida en la que es impulsora ¿no? de los cambios y, y del diseño de políticas y de acciones para combatir estos, estos retos. Yo creo que las políticas educativas es difícil que puedan funcionar yendo solas. Eh, cada vez son más necesarias que se articulen y, y se diseñen en colaboración con políticas sociales. ¿no? Esto en el reto de la equidad, por ejemplo, es clarísimo porque... Gran parte de esa desigualdad educativa surge de la desigualdad social de las familias ¿no? y eso es un reto de, de política social. Eh, la digitalización igualmente es, es, una, es, es un, un reto que tenemos por delante en el que también tiene que incluirse pues, la visión que hay de, de España como país digital ¿no? y que además ahora bueno, pues hay, hay grandes planes ¿no? desde el gobierno eh, en este sentido. ¿no? Entonces hay que también vincular, ¿no? las, ya, yo creo que no valen las, las políticas estanco de cada uno de los ministerios o de secretarías de Estado, sino que hay que intentar enlazar y, y que converjan todas ¿no? hacia, hacia los mismos objetivos. Y, y bueno, y también para mí una cosa importante en cada uno de los niveles del sistema es trazar puentes. O sea, creo que eh, es necesario articular y definir procesos de participación, o sea, permitir que el resto de la comunidad educativa participe de una manera más activa, que eso es una cosa en la que aquí no hay, no hay ningún tipo de tradición. Otros países, por ejemplo, han abordado reformas curriculares de una manera mucho más abierta y participativa. Entonces, bueno, pues cómo articular esos puentes, cómo generar esos instrumentos para que la comunidad educativa en general se sienta partícipe de las reformas ¿no? que son necesarias abordar. Pues los datos lo primero que nos ofrecen es información y esto es muy importante. Porque contribuye a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la evaluación. Es bastante normal en la cultura, yo creo, de la administración y de la política pública española, ¿no? el no evaluar eh, el efecto, el impacto que tienen las políticas. ¿no? Y eso pues, también tiene un impacto necesariamente en el diseño de lo que, de lo que luego eh, se hace. ¿no? Eh, entonces los datos... Eh, para mí son importantes en la medida en la que permiten un poco, eh, o sea, conducen ¿no? estos procesos de, de evaluación de lo que se está poniendo en marcha y por otro lado también permite entre las administraciones compartir, que es una cosa que, que es relevante. Nosotros en Cotec hemos hecho un, un último estudio sobre las respuestas que han dado las distintas administraciones públicas, las consejerías de educación, a, en, tanto en normativa al nuevo curso este covid y nos hemos dado cuenta que hay una dispersión enorme. No, no, hay, eh, no hay una comunicación de, de buenas prácticas entre la administración pública y en un reto y una situación tan común como es lo que estamos viviendo este año, eh, bueno pues las respuestas son muy dispares. ¿no? Entonces, los datos yo creo que aportan, eh, son una muy buena herramienta, un buen instrumento ¿no? para ir en esta, en esta línea de trabajo compartido y, y de colaboración. ¿no? Y luego, por supuesto, desde la perspectiva un poco más educativa, más bajando a nivel de centro, pues son una herramienta estupenda de, de personalización del aprendizaje. ¿no? Puede ayudar a, a adaptar el aprendizaje de una manera mucho más ajustada a las necesidades y las demandas del alumno, favorecer su autonomía, eh, su trabajo personal y también liberar de mucha burocracia y mucho proceso eh, yo creo, más administrativo que educativo a los, a los profesores, ¿no? y poder cederles ese tiempo para que realmente hagan pues, lo, que, lo que es su trabajo, que es el, el apoyo eh, a los alumnos. Las soluciones del desafío Aporta efectivamente van fundamentalmente en la línea de la personalización del aprendizaje. O sea, eh, son eh, propuestas tecnológicas que apuestan mucho por crear esos contextos que permiten adaptar los procesos de aprendizaje a, a las necesidades de, de los alumnos. ¿no? Y, y bueno, en ese sentido está además en la línea un poco de, de, de las políticas lanzadas en este caso desde el Ministerio de Educación con, con el, el programa Educan Digital ¿no? que tiene precisamente el cuarto eje, eh, está orientado a, a esta línea, ¿no? A la personalización del aprendizaje. Entonces, bueno, pues son unas claras aportaciones ¿no? y una, una buena noticia ¿no? que se esté trabajando ¿no? de manera conjunta, que converja, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, las directrices de, de las políticas públicas y de los planes eh, con lo que se está desarrollando en el mercado. Pues Cotec en el ámbito de la educación este año está muy centrada en un gran proyecto que se llama La Escuela Lo Primero. Es un proyecto que arrancó el julio pasado eh, con la intención de ofrecer herramientas, orientaciones y propuestas a todos los agentes del sistema educativo, desde la administración hasta el profesorado, los centros, equipos directivos, para bueno, cómo había, cómo se podía afrontar los retos que vienen derivados de este curso tan excepcional. En una primera fase del, del proyecto nos hemos centrado en los profesores, ha estado Focalizado el proyecto en, en grupos de trabajo de profesores, diseñando propuestas eh, para sí mismos, para sus centros y para otros compañeros, otros docentes que están en abierto en, en, la, en la web de la escuela lo .es. Y ahora estamos un poco centrados en, en intentar evaluar la implementación de todas esas propuestas, ¿no? Como cómo han aterrizado en los centros, qué problemas han tenido para ser desarrollados, qué nuevos retos también eh, se están enfrentando ahora que en septiembre pues, no, no, no estaban previstos. Eh, y desde la rama también de políticas públicas estamos indagando en cómo, eh, realizando una guía que permita a la administración pública, a las consejerías, eh, poder orientar el diseño de sus planes de digitalización, ¿no? porque vemos también que las líneas de, de, de las políticas públicas en ese sentido están ahora mismo, yo creo, un poco demasiado focalizadas en la dotación de equipamiento ¿no? y, y no, les falta una visión un poco más amplia de todas las dimensiones que implica la digitalización del sistema educativo. ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad que tenemos por delante. Además, los fondos europeos apuestan claramente en esa línea y es importante que esa oportunidad la orientemos correctamente. Y yo creo que la guía que estamos elaborando, pues esperamos... Que, que pueda ayudar a la Administración en, en ese diseño de, de política pública.